Son las once de la mañana con 13 minutos y como todos los sábados el Observatorio Ciudadano inicia su sesión pública en donde pueden participar eh, los que nos siguen eh, por Facebook Live y nosotros eh, compartimos con, con los seguidores nuestras discusiones, nuestros puntos de vista, nuestras preguntas y preguntas. Procuramos tener a gente enterada de los asuntos que vamos a, a tratar en la sesión. De tal manera que hoy tenemos este, dos invitados este, importantes. Eh, perdón, dos invitados, Evelyn Botren y Gustavo Lozano, este, para que nos hagan el planteamiento de de este asunto Muy buenos días Sí, buenos días adelante, vamos a tratar el asunto de Santa Rosa Cucursola Pemeudet, de estos temas cómo están entrelazados y de qué manera nos afectan a los ciudadanos el que sigan avanzando cómo van y qué tanto se beneficia o se perjudica el municipio con estas eh, eh, inercias que, que llevan eh, estos eh, estas, eh, estos asuntos así que le, les voy a dar la, la palabra a, a, a si, si nos puede hacer el favor Gustavo Lozano de darnos eh, una primera impresión y luego le damos la palabra a Evelyn y continuamos un rato hasta que ya podamos este, los miembros del observatorio este, intervenir pa, para hacer nuestros comentarios y nuestras preguntas. Por favor, Epo, Gustavo, si eres tan amable. No, más que antes, este, tenemos el, este, la presentación de cada uno. Este, ah, sí, sí, sí, perdón, claro. este, por favor, sí. para que sepan con quién estamos hablando. Claro, Gustavo Lozano, Guerrero, es originario de la ciudad de León, Guanajuato, abogado de formación se dedica a la defensa del territorio y del medio ambiente a través de su participación en la organización Acción Colectiva Socioambiental Asociación Civil. En el centro de sus preocupaciones está la defensa de los bienes comunes naturales y de los derechos humanos de las personas afectadas por el modelo de desarrollo económico, social y político dominante. De manera particular, ha trabajado acompañando procesos de comunitarios de resistencia en defensa del territorio vinculados a la construcción de megaproyectos como presas y minas. Ha trabajado como docente en la Universidad Iberoamericana de León y en la Universidad de Guanajuato. Por su parte, Evelyn Woltry, integrante del Movimiento Colibríes de Guanajuato, desde su fundación hace ocho años y miembro fundadora de Guardianes del Camino Antiguo de Marfil y Defensores del Territorio Guanajuatense, es una persona interesada e involucrada en la preservación de los espacios y servicios públicos de calidad, como el transporte público y el bien común en general. Socióloga por la Universidad de Vieja en Bélgica, maestra en urbanismo por la UNAM y doctora en geografía por la Universidad de Barcelona. Es docente de la licenciatura en geografía de la Universidad de Guanajuato, impartiendo las unidades de aprendizaje de geografía humana y geografía de la población. Eh, ese es el, un, un retrato muy breve de, de cada uno de ellos, y le doy la palabra a Gustavo, si es tan amable. Muchas gracias, eh, Guillermo. Gracias a, a María Elena, gracias a Carlos, gracias al observatorio eh, por la invitación a platicar sobre la Sierra de Santa Rosa y las problemáticas que hay en torno a ella. Bueno, eh, para hacer un primer saque, eh, pondría sobre la mesa el tema del de fraccionamiento de la Cucursola, que eh, es uno, no el único, pero es uno de los casos eh, que ha llamado la atención sobre eh, lo que está ocurriendo en, en la sierra. Y, y en esencia, para hacer un resumen breve del de, de asunto, pues decir que el fraccionamiento de la Cucursola es un proyecto inmobiliario que se ubica eh, a un costado de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en la propia sierra, eh, cuyo propietario es eh, eh, un exdiputado federal de acción nacional, el, diputado, el exdiputado Sergio Fernando Asencio Barba. Eh, y, y en esencia, la problemática en torno a la concursola pues es que se ubica en un territorio que requiere de una multiplicidad de eh, permisos de diferentes autoridades para poder existir y poder operar eh, aquí podemos entrar un poco en materia eh, decimos que hay una multiplicidad de permisos que se requieren eh, obtener por parte eh, de, de este fraccionamiento pero en general de cualquier eh, tipo de proyecto que se quiere instalar en la Sierra de Santa Rosa al ser parte del municipio de Guanajuato, pues requiere todos los permisos en materia de desarrollo urbano que, que se otorgan a nivel municipal. Pero al encontrarse fuera del centro de población del municipio de Guanajuato, de acuerdo con la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato, requiere además un permiso en materia de impacto ambiental que otorga o niega la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato. Pero además, eh, toda vez que existen una multiplicidad de, de instrumentos de planeación para el territorio de la República Mexicana, eh, en el caso de la Sierra de Santa Rosa, está catalogada como una zona forestal por la Federación, eh, lo que implica lo que implica que su territorio tiene una vocación forestal y por lo tanto cualquier actividad distinta a la que se pretenda realizar en este territorio que no tenga que ver con aprovechamientos forestales, pues requiere de un cambio de uso de suelo que otorga la Secretaría del Medio Ambiente por excepción, es decir, que tiene que estar plenamente justificada la obra o actividad que se pretenda realizar en territorios como, como, como la Sierra de Santa Rosa, para obtener el cambio de uso de suelo. No hay que confundir eh, con el permiso de uso de suelo, que es competencia municipal. El primer permiso de todos los que tenía que haber obtenido eh, Sergio Fernando Asensio o la Cucursola, o su empresa eh, Loma de Irapuato, pues era justamente un permiso, de, un permiso de cambio de uso de suelo por parte de la autoridad federal. Si lo hubiera obtenido, en consecuencia, tenía que haber tramitado una, un permiso en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado y si lo hubiera obtenido, entonces hubiera podido tramitar los permisos de desarrollo urbano que otorga el municipio de Guanajuato. Lo que hemos estado observando y lo que hemos estado denunciando es que eh, la Cucruzola no cuenta con el permiso de cambio de uso de suelo federal, no cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental del gobierno del Estado, pero cuenta con todos los permisos de desarrollo urbano del municipio de Guanajuato, incluyendo un permiso de venta, lo que implica que desde el punto de vista legal ha cumplido con todos los permisos que tenía que haber obtenido para llegar al momento de solicitar y obtener el permiso de venta para poder. Eh, poner a la venta justamente los terrenos que forman el fraccionamiento. En, en estos años hemos observado además cómo el gobierno municipal de eh, el presidente Navarro ha otorgado indebidamente permisos que no le corresponden otorgar como el permiso en materia de impacto ambiental. Es decir, eh, eh, de acuerdo con la ley eh, para la preservación eh, protección y preservación del ambiente en el estado de Guanajuato de acuerdo con el código territorial para el estado de Guanajuato cuando una obra o actividad de este tipo se pretende instalar en, en el centro de población de cualquier municipio la competencia para autorizar el impacto ambiental es del municipio pero cuando se ubica fuera del centro de población como es el caso le corresponde a la ESMAOT ¿no? y en el caso concreto, pues lo que hemos visto es que incluso no solamente se le han otorgado los permisos de desarrollo urbano que no deberían de entregarse puesto que no cuenta con los otros permisos a los que me he referido, sino que además el gobierno municipal ha invadido competencias del estado de Guanajuato otorgando indebidamente permisos que no le corresponden. Creo que eh, con esto puedo cerrar mi primera intervención eh, para dar paso a otras preguntas. Sí, yo, yo te quisiera hacer una pregunta. Tú eres abogado, yo también, pero no, todo, no todos los que nos ven son abogados. Es decir, esta esa entrega de permisos para los cuales no está facultado porque esa otra instancia a la que corresponde emitirlos les causa responsabilidad a los funcionarios. ¿no? Es decir, ¿habrá una ley que los castigue por andar haciendo cosas que no les toca o no existe esa legislación? Sí, desde luego hay una ley de responsabilidades administrativas, uh -huh. eh, pero lo primero que necesitamos para poder llegar a, a, a la aplicación o a la invocación de esa ley sí. es que otra autoridad como la PAOT, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, sancione justamente, eh, eh, quiero decir, eh, resuelva la denuncia que presentamos desde el año pasado y que en la resolución, pues queda sentado que efectivamente eh, la, la, el, el fraccionamiento no cuenta con las autorizaciones correspondientes, pero que además cuenta con una autorización que no es competencia eh, del municipio de Guanajuato otorgar. De allí podríamos brincar eh, a la aplicación de la ley de responsabilidades administrativas, aunque también hay que decir que eh, el mes pasado anunciamos eh, tanto. El movimiento Colibrís como acción colectiva, la interposición de dos denuncias penales, eh, una eh, ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas por eh, la afectación al ordenamiento territorial. Hay un delito específico sobre la eh, afectación al ordenamiento territorial y desde luego eh, eh, otra, o, otros delitos relacionados con eh, la gestión ambiental ¿no? con, la, con la indebida gestión ambiental que el municipio de Guanajuato está haciendo sobre la Sierra de Santa Rosa sí. ¿Se persiguen de oficio o hay que presentar alguna denuncia y quién la puede hacer quién no? Eh, ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, buena pregunta porque lo que hemos visto es una inmovilidad pasmosa por parte del gobierno del estado eh, evidentemente el gobierno del estado Está enterado de esta situación. Hay que recordar que en una muy mala determinación por parte del gobernador Diego Sinué, en pleno conflicto entre el fraccionamiento, el diputado y eh, la comunidad eh, de Santa Rosa y las otras comunidades de la sierra que eh, eh, abiertamente han eh, determinado su oposición al proyecto de la concursora, eh, Sergio Fernando Asensio fue invitado para ser parte del gabinete del gobernador ¿no? claro que el gobierno del estado está eh, informado al respecto, sabe de la problemática y no hubiera sido necesario que Acción Colectiva o cualquier otra eh, persona física o moral presentara una denuncia si viviéramos, a diferencia de lo que dijo el gobernador eh, eh, hace un par de días en su informe de gobierno, en un pleno estado de derecho eh, parte de la obligación de la Procuraduría Ambiental pues es eh, la de vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental que se encuentra a su cargo. Y desde este punto de vista, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección eh, al Ambiente establece claramente la responsabilidad del gobierno del Estado de vigilar eh, eh, el cambio de uso de suelo y el uso de suelo en, eh, en áreas eh, como la Sierra de Santa Rosa. Muchas gracias. Sí, Magdalena, ¿por qué querías preguntar? Sí, oye, buenos días, Gustavo, buenos días, Evelyn, ahora sí que los tuteo, pero ya estamos aquí. Oye, este, yo quisiera saber qué pasa con la gente de Santa Rosa, ¿Qué? porque mucho de lo que han dicho es que este es un tema entre asociaciones, lo ha dicho inclusive, no recuerdo quién ahí, creo que el alcalde lo comentó que era nada más un tema de grilla entre entre el colibrí y sí. quiero ver qué, qué es lo que opina eh, la ciudadanía bueno yo sí sé que no están conformes pero ustedes que traen más el, el el mediómetro la medida de esta gente qué opinan no sé si Evelyn quiera tomar la palabra sí. uh, vamos primero a contextualizar un poquito no sí sí la claro la localidad de Santa Rosa es muy cercana a la del puerto de Santa Rosa y entonces, uh, uff, algo, algo que pasó, pero bueno. Uh, y entonces podemos hablar de las dos localidades uh, juntas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el, el censo del INEGI del 2020? Es que son dos localidades rurales. Uh, Santa Rosa con 1.306 habitantes y el puerto de Santa Rosa con 328 habitantes. Um, estas localidades son entonces localidades rurales, como lo marca el INEGI. El INEGI pone el umbral a 2.500 habitantes para que una localidad pudiera ser considerada como localidad urbana. ¿no? Entonces, es una localidad rural que efectivamente tiene muchos contactos con el, la población de, del resto del municipio por los atractivos naturales que tiene. Entonces, yo diría que es una localidad rural que recibe una fuerte presión por uh, un uso residencial. Hay muchas re, segundas residencias ahí y también por las actividades de esparcimiento que realizan, realizamos los habitantes de la ciudad de Guanajuato o hasta gente que viene de León a andar en cuatrimoto, en bicicleta y finalmente son actividades que uh, generan un cierto impacto ambiental y social y económico dentro de la comunidad. ¿no? Entonces sabemos que es una localidad también que está separada del centro de población, el centro de población como lo marca el POT City del 2012, termina en Valenciana y luego tenemos todavía unos 5 o 6 kilómetros de carretera para llegar a Santa Rosa. Es entonces una localidad rural dentro de un entorno forestal y forestal de calidad uh, que recibe ciertos impactos por parte, por parte de la población uh, urbana. Ahora, el gran problema de la localidad de Santa Rosa, como muchas otras localidades rurales, es el tema del agua. Y la localidad de Santa Rosa, el puerto de Santa Rosa y Santa Rosa de abajo, otras comunidades, todas se surten en agua, agua para uso doméstico, desde la presa de Peralillo. La presa de Peralillo es un cuerpo de agua relativamente pequeño que además no está bajo la competencia de Conagua. Es un cuerpo de agua que pertenece a un particular, una, un habitante de Santa Rosa y los habitantes distribuyen este agua bajo los acuerdos del Comité Rural del Agua. Es una, una atribución que puede tener uh, este Comité del Agua porque XIMAPAC no está presente ahí en esta localidad rural. Simapá no uh, interviene efectivamente en la, los, la, la distribución y el abastecimiento de agua en las localidades rurales. Entonces, bueno, ese es un poquito el, el panorama que yo les quería comentar. Y las principales de los, de los habitantes, cuando estuvimos allá en febrero 2020 en una sesión de información a la población. tuvimos Acción Colectiva y Colibríes y decidimos efectivamente aportar información a la población que desconocía un poquito el propósito de este fraccionamiento, concursola no veía letreros, pero no sabía de qué se trataba. Y yo recuerdo que las principales quejas fueron no haber sido... Uh, contratadas, los habitantes de, de Santa Rosa no han sido contratados para las obras que se estaban llevando a cabo ahí en la Cucursola, es decir, que la empresa traía mano de obra exterior a la localidad y la segunda queja y preocupación muy muy importante era el tema del agua. Hay que saber que en Santa Rosa la gente recibe agua por tandeo, un día sí, un día no durante dos o tres horas al día, tiene que almacenar su agua y luego pues al día siguiente ya no cuenta con distribución de agua. Y esto es una gran preocupación uh, por parte de los habitantes de Santa Rosa saber que vienen 47 posibles nuevas residencias porque Cucursola son 47 lotes previamente urbanizados, es decir, con conexión de agua y conexión al drenaje, cuando la localidad en sí pues, no tiene acceso al agua y solamente la mitad de los habitantes o de las viviendas tienen una conexión a una red de drenaje. Entonces hay carencias dentro de la localidad que no se verán compensadas ni mejoradas por la presencia del fraccionamiento. Y eso es un poco el sentir de la población. Muy bien. Bueno, este, creo que redondeaste muy bien el contexto, se le entiende con, con gran claridad el problema, el problema que hay ahí en, en, en el desarrollo de Cucursola, que hay que referenciar también que esencialmente había unos permisos, Gustavo, pero para un hotel. La idea inicial era poner un hotel y de repente el señor decidió hacer un fraccionamiento. Entonces, bueno, este, eh, dicen que lo que mal comienza, mal termina. Y, y también la exposición de Gustavo fue, fue muy clara, de los ámbitos eh, federales, estatales, y, y, y en este sentido, pues la falta de eh, del cambio de uso de suelo, que es un permiso eh, en la parte federal, en la parte forestal, luego eh, el, la aprobación del impacto ambiental en la parte estatal. veíamos allá la fo una foto eh, que puso Memo que nos pareció muy, muy, muy sugestiva, que es la buena relación que existe entre la la Secretaria de Medio Ambiente y el, y el alcalde, este, muy sonrientes, eh, tal vez eh, cuenta con el total apoyo de la Secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato, pues se le ve muy cómoda cuando debería de estar más bien incómoda de tener al, al personaje ahí, pero, pero pues están muy contentos los dos. Creo que la secretaria que, de la cual se habla muy poco, pues es pues ha hecho poco realmente en la parte medioambiental. Ustedes que operan a nivel eh, colibrís no, pero, pero Gustavo sí a, a nivel estatal pues tienen muchos reclamos en relación a la operación de la Secretaría de Obras Públicas. Perdón, a la Secretaría de Medio Ambiente. Sabemos que incluso ya salió la, la, la, una de las subsecretarias, que era un agente pues de gran peso, porque había sido subsecretaria a nivel federal y parece que hubo desavenencias y salió eh, a principio de año. Eh, y eso pues lo que, lo que nos llama la atención ahí es que pues realmente el corazoncito no parece estar puesto en la parte de la defensa medioambiental del Estado y en este caso de Santa Rosa, pero aparte, con costos políticos muy altos, porque es evidente que a quien están cubriendo, pues es a un personaje político. No sé qué tan importante sea y qué tantos, qué tantas, eh, tantos eh, respaldos políticos tenga este señor eh, para, para que el, el propio gobernador pues apueste gran parte de su... De su, de su capital político en la defensa de una cosa de este tamaño. Yo sí quisiera, Gustavo, eh, comentar un punto nada más eh, sobre la parte federal. En la parte federal dices falta el cambio de uso de suelo forestal. Pero yo creo que falta también en la parte federal otro punto que es muy importante, porque entiendo que ya tiene permiso para venta de lotes. Bueno, este permiso para venta de lotes desata una serie de efectos también muy importantes. Yo fui procurador federal del consumidor hace años, pero conozco muy bien a Profeco. Me llama la atención la falta de intervención de la Profeco. La Profeco ya debería de estar viendo ahí el asunto. Digo yo, para mí era cuestión de un día sí y otro no ver problemas con, constru con fraccionamientos, construcción de vivienda, todo esto. La Profeco eh, tiene facultades amplísimas para exigir que le muestren los permisos, entre otros, el permiso de, de cambio de uso de suelo forestal. Eso lo puede exigir la, la Profeco ya en defensa de los futuros consumidores de, de, de, de ese producto comercial que sería un lote. Yo no sé dónde tiene, en dónde anda la Profeco, probablemente estén distraídos en alguna campaña política o electoral, político electoral, y más eh, en el estado de Guanajuato, pero pues ya deberían de estar viendo ahí. No solamente eso, miren, eh, tiene, y, y me voy a referir directamente al, al, al caso, es el artículo, aquí lo tengo, 73 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y dice que eh, tratándose de actos relacionados con inmuebles a que se refiere el artículo anterior, el proveedor deberá poner a disposición del consumidor al menos lo siguiente, enumera una serie de, de, de información que debe de poner, hacer este, transparente para los posibles compradores y en su punto quinto dice para el caso de inmuebles nuevos o preventas, las autorizaciones, licencias o permisos expedidos por las autoridades correspondientes para la construcción relativas a las especificaciones técnicas, seguridad, uso de suelo, repito, uso de suelo, la clase de materiales utilizados en la construcción, servicios básicos con que cuenta, así como todos aquellos con los que se debe contar de conformidad con la legislación aplicable. En el caso de inmuebles eh, usados que no cuenten. Bueno, esto ya es otra cosa, pero debe de debe de, de, de exhibir todas las licencias y permisos y especifica el caso del uso de suelo. Voy más allá. Denme. Unos minutos más, porque resulta que aparte de esto, eh, la Profeco y la Ley de Protección al Consumidor eh, tiene. Tiene otro instrumento. Que. Eh, que es el relativo al, al, a la autorización de los contratos. Eh, de venta. Son contratos de adhesión y estos contratos de adhesión están normados por una norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana NOM 247-SE, que quiere decir Secretaría de Economía, 2021, prácticas comerciales, requisitos de la información comercial, y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa habitación y elementos mínimos que deben de contener los contratos relacionados. O sea, si él quiere vender, necesita registrar ante Profeco como contrato de adhesión, su contrato con el cual va a, a, a suscribir precisamente la compra-venta de estos lotes, tienen que estar autorizados por la Profeco. Y entre otras cosas, esta norma 247 nos dice también a la letra que entre otras cosas los contratos deberán eh, eh, expresar las licencias, permisos o autorizaciones del inmueble otorgados por las autoridades competentes. Un llamado a la Profeco para que ya vea este asunto, porque al ratito. Este, van a empezar a ver ventas y luego va a haber problemas muy serios, porque no les van a poder cumplir, porque no va a haber agua, porque no están los permisos, no van a poder escriturar. Digo, en aras de la defensa, de una genuina defensa de los consumidores o de los futuros consumidores que, a, que en estos momentos están en riesgo, la intervención de la Profeco debería de ser prácticamente inmediata y urgente. Me llama mucho la atención el silencio de las autoridades encargadas de, eh, de, de proveer eh, la defensa de los consumidores en el caso de la cucursola realmente. No sé qué esté pasando ahí. Pues sí, nosotros justo en la rueda de prensa que dimos anteriormente, en donde anunciábamos esto que estamos platicando, Hacemos un llamado a los posibles consumidores para que evitaran comprarse un problema, ¿no? Eh, sí, pero la autoridad, Gustavo, está ahí, es obligación sí. de la autoridad. Este, sí, desde luego. El principio general es precisamente brindarle esa seguridad al, al, al a este, en este caso al consumidor. Mira, desde luego, y en esa misma rueda de prensa hicimos un, un llamado al procurador, eh, Federal del Consumidor, a Ricardo Schiffel, para que volteara a ver lo que ocurre en la capital de su estado. Eh, y eh, estamos trabajando para involucrar a la Procuraduría, esperamos tener eh, pronto eh, noticias. Pero, y, de, y déjame aprovechar el comentario para decir algo más. Eh, mucho del trabajo que, hemos, que se ha hecho, eh, que hemos hecho Colibrís, Acción Colectiva, en torno al tema de la concursola, se ha intentado desprestigiar, eh, señalando que, déjenme lo pongo así, pues que somos porros que quieren golpear al Partido Acción Nacional. Y la verdad es que no es así. La verdad es que hemos señalado la falta de actuación y de transparencia de la Profepa, que es una autoridad eh, permeada ahora por la 4T. ¿no? Eh, desde este punto de vista, hacemos de nuevo un llamado a todas las autoridades involucradas en el tema, tanto a las federales como a las estatales, para que le pongan atención al asunto y para que le pongan un alto al presidente municipal y a eh, Sergio Fernando Asensio. Eh, en la opinión nuestra eh, también hay y que Y a Delgado Zárate, que es, el, que es el otro. Bueno, distinto. delgado a Delgado Zárate habría que esculcarlo muy bien porque está involucrado en otros temas, eh, ha permutado, por ejemplo, ha permutado terrenos eh, eh, eh, de donación, eh, áreas de donación eh, de manera irregular, ¿no? en favor de eh, particulares cercanos al gobierno eh, actual. Eh, en fin, trae ahí cuestiones que habría que revisar más a profundidad. Pero, y también es cierto, y hay que decirlo, que parece, parece más eh, todo esto una política eh, del gobierno del estado y del gobierno municipal. Ha habido una desatención, hablabas hace rato de la Secretaría de, la secretaría de Medio Ambiente, eh, bueno, la señora eh, no es de Guanajuato, esto no tendría nada que ver, pero es que tampoco vivía en Guanajuato. Eh, y yo dudo mucho que se quede a vivir y a sufrir las consecuencias de eh, la inacción, de la acción o inacción que eh, está teniendo en el desempeño de su cargo, ¿no? Lo que trato de decir es que parece que hay una política eh, diseñada desde el gobierno del Estado que permea a los gobiernos municipales para ponerle poca atención al tema, incluso en el contexto tan difícil de cambio climático que estamos viviendo. Es, es, de verdad es extraordinaria la miopía que reflejan las autoridades eh, cuando deberíamos estar teniendo eh, actuaciones protagónicas de la autoridad eh, para la defensa del medio ambiente, para la defensa del agua, para la defensa del territorio, porque eh, el futuro... Perdón que me ponga en un plan catastrófico, pero es que el futuro está en riesgo, ¿no? Y lo que vemos es que las autoridades, pues, nos están empujando, nos están jalando hacia esa catástrofe en lugar de eh, eh, tomar el toro por los cuernos y eh, eh, decidir en favor del, de los derechos eh, eh, de, del común denominador de los ciudadanos y de las ciudadanas, y no en favor de los intereses de... de un empresario por acá, de un amigo por este otro lado, ¿no? Eh, en fin, es, es difícil. Sí, así es, creo que es muy complicado, y no se ha entendido, por ejemplo, la parte regulatoria, la parte de mejora regulatoria, donde todos los trámites deben de estar perfectamente definidos, eh, los objetivos regulatorios están en las leyes, en los reglamentos, y... Esos reglamentos de, tienen que verse reflejados en, el, en los trámites, o sea, con las documentaciones, los estudios, etcétera, que se requieren. Y si no se tienen, pues no se tiene el permiso, no se tiene la licencia, en fin. Eh, así de sencillo. De, ¿Decir sí. algo, Carlos? Perdón. Sí. Sí. Mira, estamos muy acostumbrados eh, en, en el caso de Guanajuato a que las evaluaciones de las que habla la ley de diferentes tipos pues no sean en realidad evaluaciones, sino trámites que simplemente se cumplen o no se cumplen, ¿no? Cuando en realidad tendría que haber una valoración de parte de la autoridad que vaya más allá del cumplimiento de un trámite, ¿no? Y que tiene que ver justamente con toda esta problemática que, que, que estamos platicando. Eh, sí, sí creo, sí creemos que eh, el Estado de Guanajuato, el gobierno del Estado, nos está quedando a deber eh, en estos términos no eh, estamos entrando al último año de gobierno y vemos a Diego eh, muy entrado en la atracción de inversiones, muy entrado en la generación de eh, eh, puestos de trabajo ¿quién se lo va a reclamar? es parte de su obligación pero es que esta otra dimensión también es parte de su obligación ¿no? y, y lo que reclamamos es un modelo de desarrollo que en la medida de lo posible, haga compatible las necesidades de la gente de poder tener un trabajo decente, sin que en el camino nos carguemos al Estado. Eh, eh, mira, aquí en, en Guanajuato, que como tú sabes, es zona, zona de Cañada, pues nos vemos unos a otros y nos enteramos de todo, ¿eh? este, las cosas que creen que son más secretas, la verdad es que no es cierto, todos nos enteramos, unos, nos vemos unos a otros y y como buen pueblo, como pueblo chico, pues este, hay mucha información que corre, no solamente por las calles y plazas, sino por los callejones de Guanajuato. Eh, una de las cosas que, que nos enteramos es que, eh, y lo sabe muy bien la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, es el aumento en los grados de calor que cada verano está habiendo han estado subiendo, y eso no es otra cosa, pues la geógrafa también nos podrá este, eh, documentar un poco el asunto. Eh, el, la cuestión es que cada grado que vaya subiendo tiene un significado y tiene una importancia brutal en, en, en la cuestión climática. Y me decían también que uno de los pocos lugares que no ha registrado aumento en la temperatura es esta zona de Guanajuato capital quizás por el asunto de la bufa, la sierra de Santa Rosa, etcétera, etcétera, que de alguna manera, no sé Evelyn lo que nos diga, pero pues nos, nos, nos, nos han estado protegiendo de eso. Y entonces resulta pues realmente muy insensato pues ahora dedicarnos a tratar de urbanizar eh, la sierra de Santa Rosa porque pues a, a, hay, hay varios ambiciosos que pues ven ahí unos negocios muy bonitos con haciendo casas, vendiendo inmuebles, ahora les da por los caballos, les gusta mucho montar a caballo y tener sus grandes caballerizas, etcétera, como el, el propio alcalde que tiene ahí un milagrito en la Sierra de Santa, de Santa Rosa, eh, pero, pero bueno, ahí están los números y ahí están las mediciones, entonces, pues este, este asunto es un asunto muy, muy serio el que estamos eh, encontrando aquí. Y por el otro lado, lo que tú señalas de la inactividad de la fiscalía. Bueno, ya la fiscalía sabemos que en el, la cuestión de homicidios, pues es un cero a la izquierda. Sí, bajó un poquitito acá, y, pero sigue en la matazón. Entonces ahí no hace nada. Pero en anticorrupción, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están las acciones anticorrupción? Eh, el propio alcalde a, a algunos a, a, a, a algunas gentes de la oposición les ha dicho no me van a hacer nada tenemos un acuerdo con la con la fiscalía la fiscalía no no me va a hacer nada así con todo descaro lo ha, lo, ha, lo ha manifestado. entonces pues este no sé pero pues tendremos que empre emprender marchas o a ver qué hacemos, pues para defender estos, estos temas, ¿no? Y si todavía a esto le adherimos la eh, inactividad de la propia Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, bueno, pues este, estamos en estado de indefensión los guanapatenses. Bueno, Gustavo y Evelyn saben que el observatorio no es una instancia que realice gestiones para que se mejore a cosas, pero sí es el espacio de diálogo de los ciudadanos con los ciudadanos para ver qué hacemos para defender nuestro Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido es que estamos muy preocupados. Tú al iniciar esta sesión, Gustavo, nos decías de la vocación forestal de, de Santa Rosa y que y ya todo eso queda en papel, en letra, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Y pues sí, es preocupante, porque eh, el planeta está en graves problemas, y, y en la parte que nos toca, que es Santa Rosa, que está cercano a Guanajuato, no podemos hacer nada, porque nuestras autoridades ni siquiera les importa perder votos, que que es lo que defiende en otros lugares, este, a que el gobierno no se pase y a, aquí no, pareciera que no les importa tampoco perder votos eh, por o, o, o, omitir realizar sus funciones. No sé cómo ven ese, ese asunto. Sí, es lamentable porque efectivamente yo pienso que hay un cálculo de parte del gobierno municipal de Alejandro Navarro en el sentido de, de, de decir pues Aquí todavía le puedo jalar y no va a haber consecuencia. Eh, desde este punto de vista, pues habría que hacer un llamado a la, a la población para que castigue en las urnas eh, al gobierno de acción nacional que eh, se ha comportado, pues como lo estamos platicando en un caso como estos. Pero también hay que decir algo, eh, algo más. Eh, también creo que tenemos una muy mala percepción de lo que supone dos cosas por un lado la propiedad privada y por otro lado el artículo 115 de la constitución que habla de la autonomía municipal. Pareciera que la propiedad que con la propiedad privada y los gobiernos con lo, con el artículo los gobiernos municipales o el artículo 115 pueden hacer lo que les venga en gana con su propiedad y con el municipio. Y esto no es así la propiedad privada aunque no nos guste, eh, tiene límites. Uno no puede hacer lo que quiera dentro de su propio territorio. ¿Por qué? Pues porque su territorio está conectado con el de al lado y por arriba, por abajo y por los costados. Y en ese sentido, pues hay reglas y normativas que respetar. Y por otro lado, pues los municipios, en virtud de la, del artículo 115, no pueden lo que sea. Sobre todo en materia de medio ambiente, miren. En materia de medio ambiente, eh, se, se sabe eh, que, que en México es una materia concurrente, lo que implica que hay corresponsabilidad de todas las autoridades en el país, cada una en el ámbito de sus propias competencias. Guanajuato, municipio, por lo tanto, no puede decidir solo sobre estas cuestiones, ni en el otorgamiento de permisos, ni tampoco en la producción, por ejemplo, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento eh, del Territorio. Sí, bueno, y llama también la atención que tenemos un gobierno federal de izquierda que debiera preocuparse por estos asuntos y no lo hace, aun cuando tiene al procurador del consumidor que debería intervenir de inmediato para hacer valer su ideología y tampoco lo hacen, o sea, y parece ser que estamos los ciudadanos eh, desprotegidos por todos lados, hasta por el ámbito político, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a Marielena Castro que quiere... Ay, rata. Gustavo, gracias. Gracias, Guillermo. Oye, Gustavo, yo quisiera saber qué pasa con Carlos Chávez, qué pasa con el regidor, cómo se ha comportado. Él es el encargado de una comisión este, donde, eh, pues, de desarrollo de orden, que siempre ha dicho él que le encanta el orden, el crecimiento, etcétera. ¿Qué pasa con él? ¿Cuál ha sido su papel en este momento con ustedes, con con la sierra, ¿qué pasa? Porque ahí viene el Pemeduet, ¿no? Que, que ahí me gustaría, bueno, manifestar que es el plan municipal donde se cambia el uso de suelo y para explicárselo más concreto es, si tú tenías un terreno donde se protegía, que nadie podía quitar un árbol, ahora ya lo pueden quitar, ¿por qué? Porque cambió el uso de suelo. Este, quisiera que, no, que me dijeras qué, qué pasa ahí, qué pasa con el PMDUET. Es cierto que se va a cambiar lo que ustedes han visto, porque ustedes pueden hacer propuestas ante el PMDUET. Mm, bueno, voy a decir un par de cositas y luego le paso el tema a Evelyn. Eh, yo personalmente no conozco a Carlos Chávez. Eh, tampoco hemos tenido acercamiento... Eh, de ningún tipo con alguna autoridad municipal, salvo con la regidora Paloma Robles Lacayo, eh, pues quien es alguien que está bien interesada en estos temas, pero además, pues eh, alguien quien tiene facultades para controlar junto con sus compañeras y compañeros al presidente municipal. ¿no? Es con la única persona eh, de, de la estructura... Eh, política y, digamos, de la administración pública municipal con quien hemos tenido algún tipo de contacto. Eh, por un lado. Por otro lado, eh, justo el comentario que hacía hace un momento tiene que ver con eh, la propuesta del programa eh, municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del territorio. Eh, entendemos que hay una propuesta que no ha sido votada, eh, entendemos que es muy necesario que el municipio de Guanajuato cuente con un programa municipal de desarrollo urbano es eh, imperativo que, que cuente con un instrumento de planeación de este tipo eh, pero también entendemos que el, eh, la propuesta de programa que eh, se votaría eh, en el ayuntamiento en las próximas eh, semanas eh, respecto del tema que estamos hablando pretendería convertir eh, el área de la Sierra de Santa Rosa, eh, que, que, que supone eh, la comunidad de Santa Rosa y, y otras comunidades, en, eh, en parte del centro de población del municipio, lo que tendría implicaciones importantes para el otorgamiento de permisos. Eh, pero además, hay que señalar que esta idea de que el municipio no las puede todas en virtud del artículo 115 pues cobra, cobra sentido cuando hablamos de un programa municipal de desarrollo urbano. Existe también un programa estatal de desarrollo urbano y existe también un programa nacional de desarrollo y el programa municipal o los programas municipales en todo el país deben de estar armonizados con sus programas estatales y los programas estatales deben de estar armonizados con el programa nacional no puede uno decir algo distinto del otro no eh, así que eh, pues el, el comentario o el mensaje para el ayuntamiento municipal es que eh, ojalá eh, puedan llegar a acuerdos razonables en el ayuntamiento, para que finalmente el municipio tenga un programa municipal de desarrollo urbano, pero que este programa eh, esté armonizado con el programa estatal para que luego no tengamos que salir los defensores del medio ambiente y del territorio a impugnar a través de los mecanismos que nos ofrece la ley la aprobación de ese programa. ¿no? Eh, yo creo que parte del llamado que tenemos que hacer es a no dejarle todas las decisiones al poder judicial es increíble cómo hemos perdido la capacidad de ponernos de acuerdo dentro de los márgenes de la ley y desde uno y otro lado nos mayoritean permanentemente conforme a las decisiones que les importan a esos grupos de poder y al final quien está decidiendo pues son un grupo pequeño de personas que están encerrados en sus despachos eh, nomás mirando la ley y el caso concreto, me refiero a las jueces y a los jueces hace falta que eh, recuperemos la capacidad para ponernos de acuerdo entre las autoridades civiles, eh, respetando la norma, pero además respetando los tratados internacionales. México es uno de los países que más tratados internacionales ha firmado en todo el mundo, y que además, de acuerdo con la constitución, pues son parte de nuestras leyes fundamentales, y Increíblemente el gobierno municipal nomás observa los reglamentos que le corresponden observar, ¿no? Cuando hay una multiplicidad de normativas que lo limitan y que lo orientan para que tome las mejores decisiones en función de los derechos de las personas y de las comunidades. Sí, Evelyn, si quieres este, intervenir. Sí. <risa> uh, bueno, totalmente, totalmente de acuerdo con Gustavo. Y, y también quisiera retomar una asociación que hizo Carlos ahí entre el tema de la bufa y el tema de la protección de la Sierra de Santa Rosa, ¿no? Hablando del tema de las islas de calor que se suelen concentrar en los espacios urbanos, donde la plancha de cemento o de cualquier recubrimiento pues uh, genera una reverberación de los rayos del sol y entonces aumenta la temperatura. Y la única manera de reducir esta temperatura es mediante la presencia de vegetación. Entonces, eh, yo no sabía esto de que la, la cañada de Guanajuato no está padeciendo este fenómeno de este fenómeno de la isla de calor. Bueno, podría ser. Pero si es que no lo padece es porque hemos protegido la bufa y estamos también uh, peleándonos para proteger la Sierra de Santa Rosa. Porque finalmente son dos áreas uh, forestales con una cubierta de vegetación diferente, ¿no? uh, una mayor amplitud allá en la sierra, pero una importancia de vegetación también importante en el tema de la bufa. Y sabemos que cuando se dan procesos de urbanización, pues aumenta también, aumenta, aumentan también los escurrimientos de agua y la pérdida de suelo. Entonces son efectos en cadena que tenemos que frenar, que detener para no deteriorar aún más nuestro medio natural. Bueno, eso, eso me parece importante de considerar, tanto lo hemos considerado en el tema de la bufa, eh, donde, por ejemplo, en caso de haber urbanizado eh, la bufa y haber colocado una plancha de cemento sobre las laderas de la bufa, pues hubiéramos tenido muchísimo más problemas de inundaciones dentro de la calle subterránea, porque el agua entonces llega con mucho mayor velocidad hacia lo que era el lecho original del río, ¿no? La calle subterránea. Allá en Santa Rosa tenemos que Santa Rosa es la cuenca alta del río, del río Guanajuato que atraviesa la ciudad y va a desembocar hasta la, la presa de la Purísima, que es de donde sacamos por pozos una gran parte del agua consumida aquí uh, por la población de Guanajuato. Entonces, es también muy, muy importante proteger esta Sierra de Santa Rosa por todos los servicios ambientales que nos uh, ofrece, y no solamente espacios de esparcimiento, que eso está ya muy bien, pero además todos los, los servicios en cuanto a regulación de la temperatura, regulación de los ciclos hidrológicos, que son beneficios que nos llegan directamente a nosotros habitantes de la cuenca media y baja del río Guanajuato. Entonces yo creo que no podemos poner en riesgo una situación hídrica ya difícil únicamente para satisfacer la venta de 47 lotes, porque Cucursola es el tema de hoy pero no sabemos mañana o pasado mañana a quién otro inversionista se le va a ocurrir hacer mayor, más zonas residenciales en la sierra. Ya hay otros cotos, creo incluso, que se están empezando a vender. A ver, alguien levanta la mano, Memo. Hola, buenos días a todos. Adelante, cara. Muchas gracias. Sí, bueno, miren, eh, ya aquí en el observatorio constantemente desde hace algunos años hemos denunciado todas las irregularidades del, de esta administración, no solamente de esta verdad, también de administraciones pasadas, pero eh, en los últimos meses hemos eh, sido también muy, muy pues, puntuales en esta cuestión de los cotos, por ejemplo, estos residenciales no nada más es la, la curcusola, son los cotos del encino, y son todas aquellas eh, casas de descanso, ahora hasta ranchos, ¿verdad?, que milagrosamente hay ahí también por la sierra, este, pues que son, son nada más el reflejo de la corrupción, de la corruptela que tenemos dentro de este ayuntamiento. no eh, La especulación inmobiliaria, los grandes intereses que hay entre, entre los que deben de cuidar la planeación y los que tienen ahí intereses también escondidos, pues han llevado... A, a, esta, a esta situación ¿no? de pérdida de lugares que son, como bien lo dice la, la doctora Evelyn, eh, importantísimos para nuestro ecosistema, para nuestro ambiente, para nuestra cuenca. Podríamos decir, eh, son 47 lotecitos nada más, son 47 casitas, van a tener su propia agua, no bueno, es cierto, todo es un ciclo. Ya hemos visto... Eh, muchas veces aquí cómo es el ciclo urbano del agua, cómo está la hidrogeología de la cuenca y cómo nos afecta todo lo que, lo que pase arriba, nos va a afectar también aguas abajo. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante que como sociedad estemos bien al pendiente. Gustavo decía algo muy importante, decía que, ten, que los planes deben de estar articulados y en esta articulación el Plan Estatal de Desarrollo 2040 eh, y el plan, eh, eh, el uso de suelo está como un uso de suelo forestal de esa zona y en unos, un, un uso de suelo forestal, pues ya son cuestiones que también hay que ver con la federación y que entonces con qué, con qué bajo qué argumentos o bajo qué juego Hicieron estos cambios de uso de suelo, ¿no? O autorizaron estos permisos. Ahora, estas construcciones eran construcciones que ya se habían parado, que había una detención desde que se empezaron a, a los grupos, los ambientalistas, a, a tener esta, pues este freno, a poner este freno. Y de pronto ya vemos que quitaron las cintas y empiezan a construir de nuevo, ¿no? Y, y como decía Carlos, no nada más es, es la curcusola, o sea, es el coto del encino, son una casita aquí, otra cabañita acá, y poco a poco se va urbanizando la zona. ¿Y por qué impactan? Porque luego es muy fácil decir lo mismo que en la bufa, ¿no? Ah, pues ya está impactado, ya está el camino, pues ya dales chance, ¿no? Entonces... Aquí hemos hablado en el observatorio muchas veces que abrir una callecita es dar pauta a la urbanización. Y es lo que está sucediendo justo ahí. Está el restaurancito, está la curcusola y pues al rato, ¿qué más va a haber? O sea, ya cuántos restaurantes hay alrededor, va a haber al rato también. Que ya existe, no, no, no va a haber, ya hay una gentrificación también en la zona. Entonces, un problema nos va llevando a otro. No solamente es la cuestión de los servicios ambientales, también los, los, las cuestiones sociales y las problemáticas sociales que acarrea este tipo de decisiones que están, que están pensadas únicamente para algunos cuantos particulares y que no están pensando en el bien común. Eh, en ese sentido, sí tenemos que estar bien al pendiente de este instrumento de política, de este nuevo plan municipal de ordenamiento que, quieren, eh, que les surge, porque parece que ya les surge aprobarlo, ¿no? que estemos bien, bien al pendiente, porque no solamente es la parte de Santa Rosa. Hay que tener, yo yo lo dije, lo he dicho en, en, en repetidas ocasiones, la parte de Chichíndaro, por ejemplo, no que ahorita la minera Guanajuato Silver está bien pegadita con el municipio y andan haciendo junto con la señora del DIR este, un montón de actividades eh, pues ahí tener mucho cuidado porque a ver eh, cómo va, eh, qué, qué parte de, de Chichíndaro va a cambiar su uso de suelo de, de ser zona de conservación a ser zona industrial, ¿no? Este, entonces eh, hay mucho por cuidar. En la parte de la bufa también, eh, si ustedes se fijan, de pronto ya hay, una, hay un este, fraccionamiento y entonces construyen el fraccionamiento y, y dicen, es que es ecológico porque ya le pusimos ahí unos garambullos y trajimos piedra de arriba y la colocamos aquí. No, señores, sigue siendo urbanización. Entonces, eh, creo que, que no nos queda más que, que los ciudadanos pues estar bien al pendiente en la defensa de nuestro territorio. Y muchísimas gracias a Evelyn y a Gustavo por estar el día uh, de hoy con nosotros. Y, y pues eh, que, que, se haga, que se haga cumplir la ley, como decía Gustavo, que se cumplan los, eh, que estén articulados los instrumentos, que estén bien vinculados y sobre todo no queremos ver estas, pues estas eh, trampas, ¿no? Porque es bien fácil para el IMPLAN mostrar un mapa a escala 1-250 mil donde no hay detalle y up, ya de repente la línea se movió. Y ya quedó dentro de lo que ya no es zona forestal, ¿no? Y ya cambió el uso de suelo. Entonces, también creo que aquí la responsabilidad, y hay que decirlo, creo que abiertamente, Belín, no sé qué pienses, pero la responsabilidad mucha va a caer en manos del implante. Porque si el implante presta a este juego de, de, de, de cambiar y de mostrar y de socializar una información que no es correcta o maquillar información con una escala tan grande, pues entonces ahí podemos ver, creo que debemos de exigir que se nos muestre no solamente el, el mapa general, de, uno de escala 1 de yo creo que debemos de exigir que para cada zona que esté en riesgo, se nos muestre un mapa por lo menos escala 1, ,000 o 1, 10 mil, para que estemos bien seguros, que tengamos la certeza de que no nos van a salir con sus trampas. Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Carlos, por favor. Creo que es, es muy importante lo que está diciendo Carla, eh, porque, a ver, eh, y para platicarlo con, con, con nuestros invitados, tanto con Gustavo como con Evelyn, eh, a ver, la, la correlación del PMUDET con, con todo esto. A ver. Primero, aquí lo que está sucediendo es que se está incidiendo en un proceso de construcción de confianza. O sea, al hacer esto y, y al ver Cucursola y al ver lo que está pasando en Santa Rosa y la agresión a la Sierra de Santa Rosa, pues la verdad es que para atrás los Fielders en el caso del PMUD, porque estos amigos no, sé, no sabemos exactamente qué es lo que traen, menos si piensan... Eh, integrar con el centro de desarrollo tramposamente una comunidad rural para entonces y lo hemos hemos oído la propuesta quieren 120 hectáreas de, de, de urbanización en, en santa rosa y ahí está ya metido el alcalde por cierto muy curioso el alcalde que compró sus, sus lotes estos de que son eh, no no me acuerdo 14 mil metros cuadrados en, en pleno Santa Rosa, en la zona urbana de Santa Rosa, y para pagar menos impuesto predial, no sé si tengan estos datos, les digo que en la cañada nos enteramos de todo, dio órdenes al catastro para convertir esos esos terrenos urbanos en rústicos y entonces le aplicaron el menor valor de los rústicos y así lo tiene declarado y por eso paga mil pesos de impuesto predial, mientras que a todo mundo le subió el impuesto predial en Guanajuato. Bueno, ya aquí se ve eh, la calidad de la melcocha, cómo está el asunto aquí con nuestro gobernante. Pero entonces él va en sentido contrario en el caso de sus bienes, los convierte de urbanos a rústicos, haciendo trampa. Y, y siendo jefe del catastro, le da órdenes al catastro para, para, para cambiar este, eh, la clasificación. Eso, eso debería estar en la fiscalía también. Bueno, eh, pero entonces el, el, el asunto aquí eh, con el PMUDET es, es, es el problema de esa construcción de confianza. Para sacar un PMUDET más allá de mayoriteos y de todo, se debería de construir pues, un consenso eh, comunitario de que eso es lo que necesitamos para Guanajuato, con las tensiones que hay entre los que están más metidos en, en, en, en defender eh, las, áreas, las áreas ambientales, ecológicas, etcétera, con la parte del de desarrollo urbano que también es explosivo, especialmente en la parte sur, todos los problemas que esto está generando, en fin. Eh, pero, ¿por qué no podemos? Porque en el caso de la regulación, que es una de las cosas a las que yo me dedico, eh, tenemos un fenómeno que es la captura regulatoria. O sea, cuando los intereses, eh, especialmente de los urbanistas o más bien de los fraccionadores, capturan a las instituciones dedicadas a generar la regulación en este ámbito y las llevan exactamente a lo que ellos quieren. Y aquí vienen todas estas series de acciones muy lesivas en contra del medio ambiente. Aquí yo pondría por delante el asunto del comité del IMPLAN. En el comité del IMPLAN hay muchos personajes que están vinculados a la parte de los urbanizadores. Están ahí tranquilamente, se pavonean como que son muy buenos arquitectos, etcétera, etcétera, pero son urbanizadores. Entonces, pues sí, en la parte del consejo del IMPLAN, pues lo tenemos capturado en gran parte. A ver, ¿por qué se pudo sacar el POT de 2010? Una, fue una acción muy, muy audaz de la Universidad Nacional Autónoma de México que le propuso al gobierno municipal de, Guana, de Guanajuato hacer el POT de Guanajuato. Y con todas sus capacidades vino la UNAM externa a hacer es, ese trabajo y liquidó los intereses específicos de los varones de la tierra en Guanajuato, de la oligarquía, este, con un montón de intereses. Eh, y entonces por eso se pudo sacar el POT. El problema, si se fijan aquí, en el caso del Implan, eh, es, por favor, que no haya intervención de los de afuera, que los de Guanajuato no podemos hacer nuestro POT. Que no vengan de afuera, pues aquí nosotros y la Universidad de Guanajuato capturan también a la Universidad de Guanajuato o tratan de capturarla también. Entonces, lo que requiere este, es, es, es, esta parte pa del, del PMUDET para ser procesada va a ser una lectura externa de otras entidades, de a una universidad este, extraña, eh, fuera del ámbito guanajuatense para ver las condiciones técnicas con las que está elaborado y, y las posibles trampas que pueden estar sembradas ahí. Sin una lectura externa y una aprobación externa del POT que se proponga, no va a poder ser posible este, sacar el, el, el, el PMUDET, eh, porque aparte de lo que hagan y de los mayoriteos que puedan hacer, y desde ahora se los, se los decimos, pues hay un montón de acciones de tipo jurídica en las que vamos a tener que acabar todos este, para, para, y suspensiones eh, este, que, que mediarán en tanto se resuelva y por lo tanto no va a estar en vigencia el PMUD, eh, precisamente porque no tenemos confianza en las autoridades que están haciendo eso. Están llenos, llenos de intereses. Son sacos llenos de intereses cada uno de los personajes y de los personeros del asunto, del asunto del pmud Esa es la bronca que yo veo. No sé cómo lo veas tú, Evelyn, Gustavo. Sí, vamos a darle la palabra a Marilena para ver si complementa tus dudas. A ver, es exactamente lo complementarlo, Carlos. Mira, en el 2021, creo que fue el 21, nosotros lo votamos. Bueno, yo lo voté en contra y se cayó el PMUD la propuesta, ¿y qué crees? ¡Lo están haciendo los mismos! O sea, perdón, las mismas personas que hicieron el PEMEDUET y que saben que lo hicieron mal, ahora resulta que ya admitieron que cometieron errores y que hubo faltantes en el PEMEDUET. O sea, perdón. Entonces, ¿cómo puedes confiar en algo cuando son los mismos que están haciendo lo mismo? perdón, o sea, no, no ha habido ni un cambio y no va a haber ni un cambio. Y, y otra de las cosas que el alcalde no quiere entender, la gente como Evelyn, como Gustavo, como los que estamos sentados ahí, aquí, hay unos que sí, unos que no, Carla, que le saben a los temas, pues bueno, no nos pueden estar siguiendo ocultando la información, porque esa es la manera como están operando, pides la información y te la dan a medias. En cachitos. Van a hacer sus consultas a la comunidad o sus este, investigaciones y le platican a la gente. Pues la gente tampoco le entiende. ¿Y qué pasa? Ah, no, ya pasamos el primer filtro, ya pasamos el, la primera etapa. Y, y no se trata de eso, no se trata de engañar, porque todo sale a la luz después y es cuando Evelyn, cuando Gustavo, cuando las asociaciones civiles tienen la chamba. Entonces yo les dejo de tarea, lo van a hacer los mismos. ¿Creen que podemos conviar, confiar en el próximo PMDUE? Bueno, yo re, re, contestaría nada más eso, pero sobre el tema de Santa Rosa. A mí me parece que las diferentes presiones que recibe las localidades santa rosa y el puerto de santa rosa merecen la realización de un plan parcial o sea como dice carla con planos de 1 uh, a 5 mil uno a diez mil hiper precisos y eventualmente que lo realice una un plan un, un, un, un ente investigador uh, externo, uh -huh. alguien, uh -huh. alguien, alguien independiente uh, que, que se venga físicamente aquí a empapar del entorno que esté ahí entre semana y también en el fin de semana como para ver y observar la presión de los visitantes Uh, que vamos a buscar esparcimiento ahí en la sierra de Santa Rosa, que pueda evaluar todas esas dimensiones. Sí, yo siento que es algo que tenemos que exigir al inplan que se realice sobre esta, ese espacio uh, delimitado de Santa Rosa por la importancia Uh, ambiental que tiene y por todas las tendencias, tendencias especulativas que estamos observando en la zona. Yo, yo pondría sobre la mesa, miren, a mí me parece que el tema es un tema de impunidad. ¿no? Es decir, probablemente Navarro y, y Asensio cuando están pensando sobre la, la concursola, dicen, ay, al cabo que no nos va a pasar nada, ¿no? Vamos adelante. Yo creo que ese es el cálculo que hacen, ¿no? Y eso es un tema de impunidad. Hay que decir algo más. Eh, no es descabellado pensar, y lo digo así, pues, porque como yo no soy constructor, no, no, no, no lo sé de verdad, pero me da la impresión de que en Guanajuato los constructores y desarrolladores incluyen en su presupuesto el pago de las multas, ¿no? Es decir, como parte, como parte del presupuesto que, que, que supone un proyecto, pues las multas que hay que pagar porque lo vamos a ir haciendo ilegalmente, no va a ocurrir nada, si no nos lo van a parar, simplemente nos van a decir paga tu multa, ¿no? Lo cual no resuelve el problema y genera justamente impunidad. Pero además, bien importantemente, yo creo que tenemos un problema grave de diseño institucional. Esta idea que, que pues es uno de los pilares del estado democrático de derecho que nos aprendimos en la primaria o en la secundaria que es la división de poderes, pues nomás la dejamos allí en el poder ejecutivo, en el judicial y en el eh, legislativo. Sin embargo, la idea de la división de poderes debe permear toda la administración pública, ¿No? para que justamente haya controles y, y, y, y contrapesos a la hora de revisar asuntos como estos. ¿no? Sin embargo, esta división de poderes, pues realmente, eh, o este diseño institucional es de, deficiente. Déjenme pongo un ejemplo. Eh, Juan Carlos Delgado Zárate es al mismo tiempo el funcionario que tiene facultades para otorgar Permisos de desarrollo urbano y permisos de medio ambiente. Guanajuato tiene la tarea de hacer una división de trabajo allí uh -huh. y hacer dos direcciones, la dirección de desarrollo urbano y la dirección de medio ambiente. Y que cada una tenga sus propios permisos, eh, perdón, facultades para otorgar o negar permisos y que se controlen unas a otras. ¿No? Por un lado. Por otro lado, como bien dice Carlos, eh, eh, las instituciones en Guanajuato, eh, en Guanajuato capital, pero en general en Guanajuato, eh, los consejos directivos, los consejos consultivos, eh, los, las directoras, eh, están absolutamente cooptados eh, por las autoridades eh, y representan a un, eh, a un sector pues mínimo de la población, hay que decirlo así, ¿no? Es decir, no están allí estas personas para cuidar los intereses del común denominador de las y de los ciudadanos, sino que además representan eh, industrias, representan sectores que no son en los que nos reflejamos la mayoría de las y de los ciudadanos. Pero además tenemos un grave problema en Guanajuato, que yo creo que no es un problema que compartimos necesariamente con otros estados eh, las autoridades que pese a este mal diseño institucional podrían generar los contrapesos ahora que son las autoridades federales eh, también me parece tengo la impresión por la experiencia en los diferentes asuntos que acompañamos que no están bajo la lógica de la 4T sino bajo la lógica del gobierno del estado no si es no es posible que las denuncias no prosperen en la comisión en la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, no es posible que las denuncias no prosperen en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, eh, no estamos viendo que estas instituciones de la Cuarta Transformación estén generando el contrapeso a un gobierno o a unos gobiernos tan potentes y que tienen tantos años ocupando esos espacios como los de Acción Nacional, en el estado de Guanajuato, ¿no? Eh, podríamos no esperar eso en gobiernos, digamos, eh, anteriores, pero en este gobierno de la Cuarta Transformación esperaríamos una actitud mucho más eh, eh, garantista de parte de las autoridades federales en el estado de Guanajuato y no está ocurriendo tampoco, ¿no? Entonces... Eh, Desgraciadamente, esto lo que supone es que las y los ciudadanos preocupados por estos temas, pues estamos solos y con muy poquitos o con ningún aliado dentro de las instituciones. ¿no? Déjenme pongo otro asunto por allí nada más. Eh, hay otro tema... No no no no no no voy a desviar la atención hacia ese otro tema, pero me parece que, que nos da luces en torno a este tema que estamos hablando. Me refiero al proyecto Minero Cerro del Gallo, que desde hace más o menos cinco o 6 años pretende instalarse en comunidades rurales de Dolores Hidalgo. Este proyecto eh, eh, ha intentado cada año, desde hace 5 o 6 años, obtener la autorización de cambio de uso de suelo y el permiso de impacto ambiental para poder montar su mina a cielo abierto, que sería la primera mina a cielo abierto en el estado de Guanajuato, lo que sería un desastre. Eh, la autoridad federal, a la hora de que eh, esta empresa se acerca a solicitar las autorizaciones de cambio de uso de suelo, las ha negado, y las ha negado porque aunque en Dolores Hidalgo no tenemos la sierra que sí tenemos en Guanajuato, eh, al menos del lado donde la, donde la minera quiere instalar su proyecto eh, ese territorio tiene una vocación forestal y está catalogado también como zona forestal aunque en su mayoría son matorrales entonces digo yo, si en aquella región del estado se le ha negado sistemáticamente a la minera el cambio de uso de suelo para su proyecto, hombre ¿cómo no se le va a negar en la sierra de Santa Rosa? ¿No? Es increíble lo que estamos viendo en la Sierra de Santa Rosa. Sí, fíjate que también una, una de las cosas que, que hay que pensar en esta curiosa interrelación entre, entre gobierno federal y gobierno del Estado. Bueno, si tenemos, si tenemos como ejemplo el asunto del Tren Maya, pues también no esperemos, no esperemos otra cosa. Este, de que vengan a protegernos la Sierra de Santa Rosa después del desastre que, que han creado en la península de Yucatán, donde tenemos allá al Piri este, viéndonos desde, desde Mérida. Digo, como que tampoco por ahí hay, hay, hay mucho que hacerle. Por eso ni siquiera hablo de la parte ambiental, hablo de la parte de defensa del consumidor en el caso de, de la Profeco. Pero por el otro lado están nuestros representantes, nuestros diputados. Y resulta curiosamente que la diputada de Guanajuato, que debería de estar inmersa en, en, en la defensa precisamente de la Sierra de Santa Rosa, donde entiendo que ella vive, pues resulta que es la que dice que son unos, son unos golpeadores y son, ¿cómo les dijo? ¿Cómo los bautizó? Grupos de choque, ¿no? Algo así. Ah, grupos de choque. No, Evelyn... Se ha destacado aquí en la comunidad de Guanajuato como, como bueno, este, la lideresa de los grupos de choque como Colibrís o, o, o, este, o, o los ecologistas guardianes. guanajuatenses, y en fin, este, los guardianes del, del camino. No, no, no sabes cómo, cómo, cómo, la agresividad que siempre desarrollan en todas sus actividades. Entonces, transporte, te faltó también transporte, Carlos. Transporte, uh -huh. Evelyn también es impulsada de. Eso, eso. Pero es, es inaudito, pues, que la representante esté metida en eso. Dicen también los ecos de la cañada. Está bonito esto de ecos de la cañada. Que, ya lo estoy, ya lo estoy registrando, ¿eh? Sí, parece no, no que dicen los ecos de la cañada. Que también hay intereses de parte de la diputada, ¿no? Porque, pues, ya también está esperando que haya desarrollo urbano para hacer algunos negocios de fraccionamientos, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es la, la, la avaricia por una, por, por, por, por, por una comunidad muy valiosa medioambiental y ecológicamente, que le traen muchas ganas, pues, parte de nuestros politicastros aquí de, de Guanajuato para hacer unos negocitos, entonces pues vamos a tener que pararlos y por lo pronto hay que decirles que si quieren el PMUD, pues vayan arreglando su desastre que traen a, allá, que lo vayan aclarando para empezar a platicar del PMUD, si no, va a estar muy difícil el asunto. Que... Lorita, por favor, y luego Carla. Gracias, Memo. Antes que nada, una disculpa, venía manejando y no, nada más los venía escuchando. No, no quiero este, repetir de todo lo que ustedes ya han eh, mencionado. Antes que nada, saludarlos. Eh, Evelyn, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros nuevamente. Este, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí, un gusto. Y a todos los que nos siguen por Facebook Live y a mis compañeros de observatorio. Bueno, yo nada más puntualizando un poquito lo que acaba de mencionar Carlos Arce de nuestra querida diputada Margarita Rionda. Eh, estu estuve hace poquito en Santa Rosa, cuestiones personales, y hay un, hay un problema con esta señora, eh, lo que dice Carlos, sí es muy cierto, eh, por ahí tiene que haber algunos intereses, pero quiero que sepan que parte de la población de Santa Rosa ni siquiera la quieren, no la quieren a la señora, no la quieren, y yo creo que, como dice Carlos, ella es la primera que debería de defender los derechos de los ciudadanos, una, porque es la diputada local, y dos, porque vive ahí, ¿sí? O sea, vive ahí, pero buscar realmente si ella quiere hacer un beneficio para, para su comunidad que para eso ganó, para eso se le está pagando, pues debería de defender los derechos de toda una comunidad y no permitir y no abusar de ese poder que tiene ella en el Congreso para atacar a los grupos que sí realmente están interesados en, en defender lo que es eh, este, nuestro medio ambiente, por una parte. Por otra parte, eh, Obviamente que a Alejandro Navarro no le conviene que los delegados sean como lanza de punta, donde lo estén atacando, donde le estén pidiendo, donde le estén exigiendo. Entonces, hace poco había una delegada en, en la comunidad de Santa Rosa a la cual le dijeron sale, bye y de hecho está amenazada la señora, tengo entendido, está amenazada, eh, no, no quiere ya hacer comentarios acerca de de nada de lo de, de Concursola, de nada de lo del agua, porque está amenazada y teme por su vida. Eh, pero ella fue una de las personas que, que no sé si, si ibas tú, Evelyn, eh, con ella, eh, pero de lo que sí recuerdo es que Paloma también iba. Ella defendía lo del agua, ¿sí? Y, y obviamente, ¿qué hizo, ¿qué hizo Alejandro? Pues la quitó, igual que a muchos, a muchos delegados, y a, otro, y a los delegados, tengo entendido que el delegado de Santa Rosa, pues es de, de su gente, que no sé qué le ha prometido, pero así es como se maneja este señor. Y no quiero andar mucho en, en, en lo mismo, pero creo que sí era importante, importante que se supiera que, bueno, una, a la señora, Margarita Rionda, ni la quieren en la, en la comunidad, y, y que la delegada sí está, está preocupada por todo esto, porque ya, ya está enfrentando, ya está enfrentando a los, a los mismos de la comunidad, de los habitantes de la comunidad en un grupo, y como dice el dicho, este, divide y vencerás. Entonces, tu grupito, tú me defiendes, y el otro grupo, que es el grupo como ella como lo mencionó, el grupo de choque, que está defendiendo los intereses de su comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, Carla, y luego Gustavo, por favor. Gracias. Eh, nada más quiero retomar unas ideas. Este, bueno, por ejemplo, hablaba de, de Gustavo, ¿no? Que decía eh, acerca del de ingeniero Zárate, que tantas desgracias le ha hecho a Guanajuato, por cierto, eh, en cuestión ambiental, como él es juez y parte, ¿no? De los de la cuestión de los permisos y los cambios de uso de suelo. Delgado Zárate, porque Delgado lo Zárate. Aprendido con otros Ajá. ingenieros zárates que hay que, que... Sí, sí, sí, perdón, a los ingenieros zárates, el ingeniero delgado zárate, director de Medio Ambiente de Ordenamiento Territorial Municipal. Bueno, pero es que es, es eso se extiende también al ayuntamiento, o sea, la responsabilidad también es del ayuntamiento. Fíjense nada más a quién tenemos en las comisiones, y digo, a ver, ¿qué han hecho las comisiones? Por ejemplo, a Carlos Chávez, al flamante Carlos Chávez lo tenemos como presidente en Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación. Él es el presidente de esa comisión, pero también es el secretario de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuántas veces se ha ido la, la comisión a sentar con la comunidad? ¿Cuántas veces ha preguntado acerca de esto de la curcusola? ¿Cuántas veces ha apoyado, los ha apoyado ustedes en, en, en la lucha que ustedes tienen? Porque eres el encargado de medio ambiente. ¿Los ha buscado? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces ahí, ahí podemos ver más o menos los intereses, ¿no? Y cómo Oye, se Carla, a... Perdón que te interrumpa, pero a ver, está saliendo una cosa aquí muy importante, Gustavo. Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente no deberían de ser los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano. Tenemos el mismo problema que tener la dirección ahí junto. Uh -huh. Es, es la correlación que quería hacer con, con respecto a lo que decía. Es Además de que, bien. por ejemplo, Víctor de Jesús Chávez, el que nunca habla y nomás levanta la mano, él también está, mmm, perdón, no, no, no, no, no el, el otro, ¿cómo se llama? Marco Antonio Briones. Marco Antonio Marcos Briones, otro que también nomás levanta la mano, ¿no? Él está como presidente, fíjense nada más, en obra pública, pero también es presidente de la Comisión de Medio Ambiente, entonces, yo no quisiera estar en su lugar porque imagínense para tomar decisiones. Perdón, Joder. Carla, <risa> Carla ¿Sí? perdón, pero además estas dos personas que señalas son parte de la de la junta directiva del IMPLAN. Exactamente, y hacia allá voy, hacia allá voy precisamente, Gustavo. ¿Por qué? Porque ya, ya estamos cansados, o sea, de verdad, ya, ya el, tanto el ayuntamiento como el IMPLAN, como el COPLADEM, como el IPLANEC, como la SEMARNAT, como la SEAC y como CIMAPAC, de verdad necesitan ya tomar la responsabilidad que les corresponde y, y ver que ya no estamos en tiempo de opacidad. O sea, por más que ellos quieran tapar las cosas y, y tapar el sol con un dedo, ya nos damos cuenta de cómo están estos nexos entre unos y otros y cómo son los mismos. O sea, ponte a pensar quiénes están dentro del COPLADEM. Perdón, ahorita les voy a buscar una nota pero les aseguro que la mayoría son del Colegio de, de Arquitectos. ¿Quiénes son los que están en la cuestión de la especulación inmobiliaria? Los arquitectos. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que votaron a, a, a favor del, del MUMO? El Colegio de Arquitectos. Entonces son los protagonistas principales de, de, de todo esto, ¿no? O sea, entre ellos mismos forman sus grupos, forman sus nexos y toman las decisiones políticas de toda una ciudadanía que no estamos conforme que no se nos consulta, que no se nos, no se nos dice y que hacen lo que quieren. Entonces, hay mucho trabajo pendiente de todas estas eh, pues, entidades e instituciones que les digo, porque también SEAC, o sea, el CEAC debe de tener un plan de desarrollo hídrico y están afectando la cuenca y están afectando las subcuencas. Entonces, ¿dónde está el SEAC en todo esto? llena el nivel estatal, ¿dónde está la vinculación, dónde está la articulación entre los planes y los instrumentos de política ambiental? ¿Qué, es, qué está pasando? ¿no? Entonces, estas propuestas para cambios de uso de suelo, para además de que están completamente en contra de lo que establece el Código Territorial del Estado de Guanajuato para sus, para sus municipios, en cuestiones ambientales, o sea, una, por ejemplo, la, la zona de Santa Rosa, hidrogeológicamente, es una zona de recarga por los acuíferos fracturados que se encuentran también en esa zona, que aún no están caracterizados, pero que es una zona de potencial recarga por todo, esta, todo esto que, que, que, que, que llega por parte de los acuíferos fracturados. Y, y, y no nada más es de que, ah, no es que la zona de recarga como está ahorita el, el, el, el modelo hidrogeológico de aquí de, de Guanajuato, no, es que la zona de recarga está ahí en la presa de la Purísima, Señores, es un ciclo y, y tan importante es la zona de recarga como la zona donde se infiltra toda esta agua. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿A dónde va a ir? Como bien decía Evelyn, los escurrimientos y lo que ya no se infiltra, se escurre pero no se escurra nada más, así va a ser agua sucia, agua que va arrastrando contaminantes, que va arrastrando basura, que va arrastrando desechos de los turistas, que va arrastrando también elementos potencialmente tóxicos, porque recordemos que tenemos muchísimas minas alrededor, y que además la minería antes no se trabajaba como ahorita, y que el mercurio no se quita aunque hayan pasado 400 o 300 años, siguen en los cuerpos de los ríos, siguen en las cajas de los ríos y pues ahí está toda la, pobre, la problemática, que son los problemas que realmente debería de, de, de atacar este ayuntamiento y no andar buscando, no sé, que Facebook y que Netflix y que Hollywood venga a Guanajuato, ¿no? O sea, primero arregla la, lo, que, lo que realmente es primordial, lo que realmente importa y después haces todo tu show y tus payasadas. Y, y pues, La Secretaría de Medio Ambiente algo nos debería de haber dicho ya, pero. Claro, no existe. ¿dónde está? Dónde anda? Ajá, y es que, ¿sabes qué? Que hay una. La cuestión esta de la de las jerarquías, ¿no? Con, con esto de, de, de, de la autonomía que da el 115 constitucional, este como que se lavan las manos, ¿no? Dicen, ah, es que es, el, es municipal, entonces, pues que el municipio lo arregle, y, y, y eso también es un problema, entonces no nos queda más que a los ciudadanos hacer nuestra parte y pues hagamos lo que tengamos que hacer y pues ni modo ahí estaremos a lo mejor necesitamos este estar presente más en los eventos como los rallies los cervantinos y cosas así para que para que se den cuenta la gente que viene que no todo es color de rosa y que no todo es el como ahorita da mucha risa que andan promoviendo que guanajuato como mejor sitio turístico por favor, o sea, cuando no puedes, no tienes la capacidad ni, do, ni de dotar a los, de servicios suficientes a tu propia comunidad, a tu propio municipio y quieres ser el primer lugar y, e invitar Absurra. más. Uh -huh. Pero bueno. Sí, gracias. Sí, Gustavo. Gracias. A ver, un poco en relación a lo que eh, declaró la, la diputada local. Eh, decir que no respondimos, a mí personalmente me buscaron los medios para ver si tenía algo que decir, y no respondimos por, porque no nos nombró. ¿no? Simplemente soltó ahí al aire la idea de que había grupos de choque, no les puso nombre. Eh, pero hay que decir una cosa, eso, eso se llama criminalización. Eh, y es grave. Porque si resulta que somos un grupo de choque, pues lo que viene es una orden de aprehensión, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama criminalización. ¿no? Eh, alguien tendría, eh, digamos, no me extraña de parte de la, de la diputada, no la conozco, pero no me extraña, lo que sí me extraña es que no haya un jalón de orejas de parte de Acción Nacional, es decir, eh, los partidos políticos, todos, cuando nos presentan a sus candidatos, pues están eh, pidiéndonos un voto de confianza, nos están diciendo, cree, por favor, ciudadana, ciudadano, que esta persona que presentamos para las elecciones va a responder a los principios de acción nacional, del, del, del partido revolucionario, de quien sea, de Morena. Y si eso no ocurre en su ejercicio eh, de poder, pues lo, lo mínimo que uno esperaría es que eh, el partido por el que se presentó le jale un poco y le diga, oiga, usted no puede hacer esas declaraciones así tan, tan libremente porque, pues es que del otro lado hay derechos, ¿verdad? Y usted tiene la obligación de respetar derechos, ¿no? Entonces, eh, me parece bien, bien importante porque no vemos a las cabezas de los partidos llamándole la atención a sus eh, correligionarios respecto de sus actuaciones públicas ¿no? Y deberíamos tener partidos más fortalecidos porque son quienes nos presentan a los candidatos o a las candidatas. Eh, desafortunadamente cualquiera puede decir lo que sea y no hay consecuencias, ¿No? Y no debería de ser así. Eh, por otro lado, eh, hem hemos hablado eh, con Julio, Julio Robles, el actual delegado de la comunidad de Santa Rosa, eh, no lo conocemos en persona, yo no lo conozco en persona, pero eh, no me da la impresión, por lo que logré hablar con él, que sea gente de Alejandro Navarro. Si sí, me parece, por lo que él expresó eh, en la llamada que tuvimos y en los diálogos que también ha tenido eh, Movimiento Colibris con él, que eh, es una persona que está preocupada por el proyecto La Cocursola, es una persona que está preocupada por lo que ocurre en su comunidad es una persona que eh, eh, está eh, tratando de encontrar las mejores formas para poder eh, eh, reconducir el ánimo que existe en la comunidad respecto de la concursola y otros asuntos que hay allí, ¿no? Eh, y desde este punto de vista, nosotros le damos un voto de confianza, eh, que además, bueno, pues nosotros no somos nadie para darle voto de confianza a nadie, ¿va?, eh, se lo tiene que dar la propia gente de la comunidad. Lo que quiero decir es que eh, estamos en diálogos con él eh, y esperamos prontito poder eh, lograr que nos acompañe en un espacio de estos, pues para que la gente eh, también escuche directamente lo que piensa el delegado de la comunidad. Memo. Y sí, este, Carlos, bueno, pues ya llevamos, eh, son las 12.38. Ya tenemos bastante tiempo con este. A ver, Lolita, por favor. Nada más, este, Gustavo. Mira, eh, era un grupo de 25 personas, yo sé que no es toda la comunidad, pero sí, sí comentaban esto de, de que está muy aliado. Yo, yo, yo soy nada más portavoz de lo que yo escuché de esas 25 personas que comentaron esto. No, yo tampoco no conozco al delegado, al actual delegado, eh, y no, yo tampoco no podría meter las manos ni por la delegada anterior, ni por el delegado que está ahorita. Simplemente es un comentario de la gente, de 25 personas, te, te comento, eran 25 personas que comentaron eso exclusivamente. Ojalá, ojalá que sí pudiera él hacer declaraciones para que, como tú dices, eh, no, nosotros, no, igual nosotros no somos nadie para, para darle un voto de confianza, pero sí la ciudadanía y sí su comunidad que estén enterados. Muchas gracias, Gustavo. Y Memo, creo que me pedías que leyera los, los mensajes, sí, lo ¿verdad? Sí, yo, yo Ok. Este, ah, si no hay alguna otra intervención, ¿puedo iniciar? Sí, adelante. Ok. Armando Morales dice, migrantes al tanto, saludos desde Oregón. Mario Rodríguez Llebra, saludos a los panelistas en este tan importante tema. Blanca W. Smith, Dice, eh, es pregunta, ¿no hay parte de Santa Rosa que es ANP? ¿Alguien quiere contestarla? Pues, ahí está la ANP Cuenca de la Esperanza. Yo creo que pero, pero Santa Rosa no. Pero efectivamente no está junto ni pegado a la comunidad, a la localidad de Santa Rosa. Ok, gracias, Evelyn. Perdón, perdón. Aquí ah, sí. yo quiero hacer un comentario. Hace rato hablábamos de que las autorizaciones, las evaluaciones en materia de impacto ambiental eh, deben de ser verdaderas evaluaciones. ¿no? Y que los predios o los terrenos de particulares, eh, y de que en los predios o terrenos de particulares no puede ocurrir cualquier cosa que, el, que ese propietario quiera. Y, y justo a esto nos referimos es decir, por ejemplo me preocupa que a la hora de que digamos pues eh, Santa Rosa no está dentro del área natural protegida, ah pues Chinmarín podemos hacer lo que querramos allí pues no, pues es que no eh, al lado tiene un área natural protegida, es que no contamos con tantos espacios de ese tipo y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo pues para, para conservarlos eh, eh, entiendo que hay, también hay un tema económico por ahí pero a ver, yo de chiquillo pues me iba al terreno de Don Vicente con mi familia a hacer el día de campo y poníamos ahí eh, eh, pues las cosas para hacer el día de campo y cuando nos íbamos las recogíamos y no quedaba rastro de que hubiéramos estado por allí. Hombre, la gente puede aprovechar esos espacios sabiéndose comportar eh, y de eso es lo que estamos hablando. No son espacios vedados para el aprovechamiento de la gente. Lo que pasa es que la gente tiene que tener la conciencia de que allí no puede ocurrir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay una afectación al territorio, al medio ambiente, y por lo tanto a los derechos de todas y todas. Gracias, Gustavo. Eh, Estela Cardona, saludos a todos los integrantes. Este tema es muy importante y a su vez muy grave, porque dentro de todo este problema podemos ver que hay mucha corrupción. María Gabriela Ortiz Lozano, el agua es un gran problema para la Sierra de Santa Rosa, y pronto lo será para Guanajuato Capital, así como ya lo están haciendo para 10 diez colonias de la ciudad de León. Rafael Gerardo Alzati Araiza, soy vecino de la Cruz Grande en Santa Rosa. Desde el año 1985 y desde entonces a la fecha, la escasez de agua ha sido y sigue siendo un problema grave en razón del crecimiento de la comunidad. María Gabriel Ortiz Lozano, la Sierra de Santa Rosa es un pulmón para el estado de Guanajuato. Debería de interesarnos a todos los guanajuatenses. Armando Morales, Evelyn y Gustavo, adelante con la lucha. Hay que proteger el último pulmón de nuestra capital. Mario Rodríguez Llebra, de acuerdo con el comentario del licenciado Carlos Francisco Arce Macías, respecto al silencio de las autoridades, estatales a este tema de Cucursola y al interés de ciertos grupos empresariales a querer hacer fraccionamientos en estas importantes áreas, entre comillas, protegidas. María Gabriela Ortiz Lozano, estos gobiernos panistas nos están arrastrando a privilegiar a los empresarios ahora por encima del bienestar de las personas. Es increíble la, la corrupción imperante en el Estado. Nuevamente, María Gabriel Ortiz Lozano dice, Paloma Robles Lacayo es la única que se preocupa de atender estos casos. Habría que buscar con la autoridad que se cuente hacer resistencia en el ayuntamiento. Paloma Robles Lacayo dice, Gustavo, tienes toda la razón. Mario Rodríguez Llebra, excelente el comentario de Gustavo Lozano. Luis Arce, en Santa Catarina, Nuevo León, está sucediendo un problema similar en el, entre comillas, Parque Nacional Cumbres de Monterrey, se cierran comillas. En la zona, la Huasteca, también, entre comillas, se construye, vende sin permiso, sin control estatal, ni municipal, eh, perdón, eh, ni municipal, de forma fraudalenta, impactando un micro, microsistema catalizador de la calidad y temperatura del aire en muy en Monterrey, además de ser cuenca hídrica, ahora en febrero ya llegamos a 42 grados centígrados. Estamos con problemas de, ca, de caludad, de aire y problemas de agua. Estoy hablando de un municipio que será desde un, que será será sede de una fábrica de carros ecológicos, Telsa, entre comillas. No toleren, ya que en donde hay un fraccionamiento hay dos y así. María Gabriel Ortiz Lozano, saludos a Evelyn y a Gustavo. Leonora Villegas, Juan Carlos Delgado Zárate es un corruptazo, eh, con mayúsculas. Mario Rodríguez Llebra, está claro que tanto municipio como estado están viendo sus intereses, entre paréntesis, de un grupo pequeño de empresarios ávaros. Es por ello que no siguen los proyectos y planes a nivel federal de la cuarta y al final el pueblo y la mayoría somos los afectados. Leonora Villegas, Rionda Salas no es más que una oportunista, ignorante de todo lo que afecta a los guanajuatenses y dolorenses. Eh, Leonora Villegas, en cuatro años y medio, Chávez no ha hecho nada con mayúsculas. Leonora Villegas, Marco Campos Briones es un chiste de Edil. Juan Arzola, el POT vigente, si bien está des pasado a la realidad, por lo menos está protegiendo y evita las construcciones en las zonas que son de interés para el grupo que se está haciendo omiso <coughs> perdón para el grupo que se está haciendo omiso se me perdió, eh, en todas estas invasiones de construcciones que se están dando y que son permitidas por la autoridad. Entonces, si así se está permitiendo construir, autorizando los que quieren como lo quieren, adiós Sierra de Santa Rosa y otras zonas que se tienen que proteger. Lolita, Villegas. Lolita, Lolita, Lolita, ahí nada más, este, no, ese comentario, no, eh, a ver, el POT únicamente es el plan de ordenamiento territorial, el vigente, es el instrumento de política que tenemos, pero solamente está dado para el centro de población. No cubre nada de las zonas urbanas, ni suburbanas, ni urbanas. O sea, no cubre todo el municipio, solamente la mancha urbana. Ni siquiera cubre parte de la zona sur para acabar pronto. ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque no está protegiendo nada y no está, no está tampoco protegiendo de la urbanización. Por eso es que en los últimos años, del 2010-2012 a, a, a la fecha ha crecido tanto la zona sur, porque, precisamente porque no hay un plan de ordenamiento ecológico territorial, que ese instrumento de gestión de política ambiental, ese sí cubre toda la extensión de territorio municipal. Entonces, eso es lo que necesitamos, pero no necesitamos uno que esté bajo los intereses de unos cuantos. Necesitamos un, pla, un, pro, un plan o un programa municipal, de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial que tenga como eje rector primero el agua, porque es, es la, la problemática que, que, que más tenemos y, y sin agua no hay actividades, sin agua no hay vida. ¿Cómo vamos a obtener el agua? Pues a través de las raíces de los árboles, a través de la conservación de nuestras cuencas y, a, y, y cuando digo conservación de las cuencas, es la conservación también del paisaje natural. No es nada más la conservación de una zona es la conservación de todos los cerros que nos quedan alrededor de la aquí de la subcuenca de Guanajuato, pero también de la subcuenca de la esperanza, de la subcuenca de la soledad, de la Sierra de Santa Rosa y de toda y también de la zona sur. Otra notación, eh, aun cuando, por ahí preguntaban que si era área área natural protegida. No, Santa Rosa no es área natural protegida, aun cuando tenga muchísimos elementos, tengamos bosques preciosos, eh, que sea aun cuando tenga de tantos servicios ecosistémicos, aun cuando sea una zona que realmente tiene que ser protegida, no está, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? los intereses particulares y desarrollistas de, de algunos cuantos. Y aun cuando estén como áreas naturales protegidas, no garantiza nada, esa es la realidad. O sea, vemos la zona, de, por ejemplo, del Cerro del Sombrero, que es un área natural protegida y está completamente descuidada, y es una de las, de las lugares que tienen mayor contaminación, eh, pues las aguas, ¿no? La presa la purísima, que es donde llega todo. Entonces, no, la, la, la, la, la cuestión aquí es cómo los ciudadanos, tenemos que abrir los ojos, estar al pendiente y estar al, muy, muy, muy al pendiente de cuando se vaya a llevar a cabo la votación de este programa que quieren que quieren ya aprobar entonces, no sé si necesitamos organizarnos Evelyn Gustavo eh, que, que, que alguien que esté dentro del ayuntamiento porque luego les encanta hacer esto a la medianoche en lo oscurito donde nadie ve para poder hacerlo para poder aprobarlo o vía virtual entonces de verdad unirnos como ciudadanos para que no suceda para que no suceda hasta que no tengamos como ciudadanos la certeza que las cosas se hicieron bien eso era lo que quería comentar. Gracias, Carla. Eh, Leonora Villegas dice, Carla, en pocas palabras, las decisiones de, entre comillas, desarrollo del municipio están en manos de, entre comillas, la mafia del poder. María Gabriel Ortiz Lozano, me sumo a cualquier manifestación para la defensa de la Sierra de Santa Rosa. Los ciudadanos no solo podemos, sino debemos hacer lo necesario para que esto no suceda. María Gabriel Ortiz Lozano, siguen sin atender la contaminación de la presa de la Esperanza. Ya se dio a conocer el nivel de toxicidad que está esperando la autoridad municipal. Es pregunta para la autoridad municipal. Es, es todo Memo son los comentarios que probablemente tengo. ahí se está equivocando, ¿no? no es tanto la esperanza sino más purísima. bien purísima purísima así es bueno Memo sí pues muchas gracias a, a Evelyn a Gustavo, a mis compañeros Carla, Lolita Elena y a Carlos Arce por, por su participación en este tema que nos deja muy preocupados porque vemos que no tenemos a no tenemos estado de derecho. ¿Por qué no es estado de derecho? Pues porque no se está cumpliendo las leyes, por eso no hay estado de derecho. Entonces, el día que se cumplan las leyes habrá estado de derecho. Por lo pronto, este, tendremos que buscar otras maneras, tal vez una marcha o varias marchas nos pudieran ayudar para que la autoridad se dé cuenta de que los ciudadanos sí estamos interesados en nuestro municipio y sí queremos que se cumplan las leyes no queremos que se crea, que cumplan los programas de acción de los partidos políticos eso no nos importa lo que nos importa es que la legislación que nos hemos dado se respete y, y entonces nos dé certeza jurídica que no tenemos muchas gracias a todos espero que tengan un buen fin de semana y un buen provecho buenas tardes hasta pronto. Nos vemos.